Hola Perronis, hoy les traigo cómo completar la misión de legión sin prisas nivel 3. En este caso tenemos que ir al aeropuerto, tenemos que ir con una Sakim MG38 con un cargador de 150 balas y con un bipode específico llamado Saski. El arma que tenés que llevar, vamos a buscar el arma en este caso y vamos a configurarla. Ametralladora Sakim MG38 nos pide que la equipemos y que pongamos accesorios, vamos a buscar, Está el bípode. acá, bipode Saski. En este caso luego nos pide que hagamos con el cargador de 150 balas. Recuerden que tienen que tener esta arma level al nivel 8 mínimo. Una vez que tengamos estos dos accesorios, le podemos incluir. Mira si es que queremos. No hay ningún problema. Va a contar igual la misión. Siempre y cuando tengamos estos dos accesorios que nos pide 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería más o menos una de las configuraciones que se puede llegar a hacer. Así que bueno, esto también hay que tener en cuenta que tienen que equiparla. Una vez que la equipan, deben corroborar que aparezcan los accesorios en estos colores, medio como doradito, como marrón. Que están justamente diciendo que tiene incluido estos accesorios. a veces que no lo hace, así que tengan cuidado con eso. Bien, ¿qué más? Tenemos ganada de visión centex y caja de munición porque la caja de munición la van a necesitar porque van a eh, gastar muchas balas tengan en cuenta que para que la misión empiece a contar y los bots llamen a los helicópteros de refuerzo tiene que entrar justamente aquí donde está la terminal dice hay un logo de un avión justamente ahí cuando traspasan la puerta aparece una advertencia un cartel del juego el cual nos indica que es una zona restringida Qué pasa ahí van a empezar a aparecer bots y los bots mismos van a empezar a llamar refuerzo entonces para que vean vean cuando entro con ingreso y paso la puerta van a ver que aparece el cartel terminal de Alma entrando a zona denegada entonces una de las personas del equipo entra aquí abajo y empieza a saquear y a matar bots y los dos que están arriba pueden empezar a eliminar helicóptero esta es la manera más fácil más sencilla como pueden ver acá recargo mi arma con los accesorios que me piden en la misión hay que matar a 10 bots también eso hay que hacerlo también en la parte de abajo o en las cercanías de la terminal una vez que hacemos esto ven que aparecen bots de nivel alto nivel 3 obviamente están defendiendo la terminal vamos a terminar de matar a estos últimos y saquear y nos vamos a ir a la parte de arriba donde ya empezó a aparecer helicópteros, pueden ser los pequeños como este o los grandes, cuentan los dos por igual las personas del equipo que tengan activada la misión y tengan los accesorios con el arma que solicita, ustedes pueden también hacer la misión en conjunto, cualquiera de las dos y va a contar para los dos, vamos a ver que por ejemplo yo empiezo a hacerle daño al helicóptero, mi amigo le tira una termita, dice vehículo inutilizado y lo que va a hacer ahora él es terminar de romperlo, explota, asistencia me marca a mí ayuda de la misión, misión cumplida, porque ambos tenemos activada la misión y estamos haciendo lo mismo. Ya veníamos haciendo la misión juntos, así que completada. Chicos, esto es todo por ahora. Espero el video les haya gustado. Si es así, dejame un like y compartirlo Y déjame un comentario sabiendo si te ayudó. Nos vemos la próxima.